Hola, muy buenos días. Hoy me he venido aquí a Calcena con el primo Antonio, que me va a enseñar un poco de lo que están preparando aquí, del centro de BTT. Bueno, en el centro de BTT se proyectaron 20 rutas, de las cuales hay balizadas ahora mismo 5 o 6. En este momento estamos viendo que vamos a empezar la 7, que es la que transcurre, es una circular entre Calcena y Trasovares. Bueno, pues aquí todo empezó un poquito, sí, a raíz de la calcenada empezó la cosa y luego ha habido un grupo que bueno, nos ha empezado a enganchar más la BTT, entre ellos yo, y se ha, se ha promocionado mucho. Ahora hemos hecho una página web con muchas rutas marcadas y hay una zona para, increíble para todo tipo de deportes, no solo la bici además, ¿eh? la escalada, el senderismo, viene gente a hacer cuevas, Esta es, es una zona muy completa la verdad. Este pueblo en el ambiente ciclista se dio a conocer por la prueba de la calcenada. Se han hecho, creo que han sido 15 o 16 ediciones ya, algo así. Lo único que eh, la gente que ha venido aquí a la calcenada eh, sí. tiene en la cabeza que este terreno es de pistas anchas. De... Claro. Nosotros hemos querido cambiar un poco el concepto, el cambiar el tipo de terreno y hacer cosas más senderos, recorridos más variados y sobre todo que con que tengan todo el año continuidad que la gente venga no solo ceñirse a la prueba aquella, aquella vuelta es para darla para rodar el moncayo y simplemente son pistas ahora se ha buscado sitios más propicios para la btt más variados ¡Mentira! La famosa tonda. Pues, oh, ¡Pero qué he sufrido yo en la tonda, la, madre! La tonda son 1498. Lo que se pasa en la calcenada se pasa es el collado de abajo, son 1150. O y, sea, que me llevabas a la tonda y no era la tonda. La, bueno, el, el collado, el paso es como si cuando dices que subo a un puerto, el nombre, no sé, no subes el pico, subes el paso de. de, de pues vaya de Pista. mierda, todas mis calcenadas no tenían a ver, sentido. El pico de la tonda es ese pelado de ahí que está pelado por las antiguas minas de plata. Donde toda la carrasca, toda la encina Ahí había la, plata la, la, la, Abajo, ahora vamos a ir a verlo ah, vale. Las antiguas minas con las ruinas, están los restos mm. Si te va a meter una chapa buena luego, ya verás ¡Joder! ¡Qué tostón me está metiendo! Corta, si bueno, a ver, este terreno En comparación con zona cero Esto es mucho más ciclable Zona cero, hay mucho terreno de piedra muy rota Que para hacer enduro y hacer un poco el salvaje Con bicicletas eh, buenas de doble suspensión Eléctrica, mucho recorrido Son estupendas pero para bicicletas así más, tipo Rally oh, la mía. Estas sendicas, Oye, te dejan un puntico, aprendes a hacer sendas aquí Esto sí. está muy bien, eh Así baja mucho más peligroso que montado. Ya lo sé, pero que no me grabes aquí, cabrón. Mira, para que te vas a llegar... ¿Eres un ciclocrossman, tú? Aquí reality. Eso de sacar solamente lo bonito, nada. Aquí hay que enseñarlo todo. Bueno, eh, la ruta que estamos haciendo hoy es una ruta histórica turística, el cicloturismo a la más pura esencia. Ahí tenemos una antigua fundición, cerró hace 1914. Fue el último intento de explotación de las minas de plata que vamos a ir ahora más arriba. Eh, este, este, esto sirvía como central hidroeléctrica, aunque antiguamente fue fundición ultimara y se usó como central hidroeléctrica para fabricar la, la luz por la fuerza del agua que a las minas, a los edificios y a las maquinarias modernas, entre comillas, de aquellos años de las minas. Joder, macho! Me tengo que hacer guía. Nos adentramos, nos adentramos en el barranco de Valdeplata, ahora vamos hacia las antiguas minas. ¿Y esto qué es? es pues curioso de ver aquí. Pues esto era una de las antiguas bocas de mina. Está lleno de agua. ¿Y por aquí se metía la gente? Está peligroso. Dentro quedan raíles de las vagonetas. Y pozos de... Esto es el... Yo deduzco que esto sería un pozo de extracción. Y hay varias galerías hacia abajo que todavía están los travesaños. Qué miedo. Tengo entendido por lo que he investigado que esta era la llamada mina Juanita. En las últimas... Esto iba por concesiones. Eran minas que pertenecían al Estado y el Estado las concedía a diferentes gente de aquella época de pasta. Eh, esta, fue la, esta fue la mina que le dio fama al sitio, la, mina, la famosa mina Ménsulo. Como se me caiga la GoPro, la lío. ¡Madre! Bueno, tampoco es tan profundo. Es que... Eh, no te. Lo único Yo... que como te caiga, luego no sube. ¿Te ¿Te ponés? ¿Te ¿Te ponés? que Es muy... ¿Esto lo has grabado? No. Es que engaña, por eso antes he pasado desmontado. Ay, aquí se enseña lo bueno y lo malo. Y ahí he intentado pasar este puñetero riachuelo y, y, y entero, entero, me he capuzado entero, me cago eso es una trampa que yo me la sabía. Por eso antes he echado el pie. Tenemos una vía ferrata, ¿vale? Para una escala de escalada y una vía ferrata. Bueno, hay 450 vías equipadas y aparte hay una vía ferrata, es una que dificultad para iniciación. ¿Y tú? Bueno, bueno, ya está abierto el albergue aquí de Calcena o qué? Este verano, este verano abrió, sí, otra vez y la verdad que ahora da mucha vida esto es ¿Pero va a estar abierto durante todo el invierno? En un principio de vídeo, ¿eh? Las siempre entre semana, me parece que cierraron solo un día semanalmente como todos, los, como todos y todos los sitios Creo que cierran ahora los lunes Bueno, pero ya por lo menos hay un sitio donde poder dormir y poder hacer rutas por aquí y demás Sí, además esto yo lo, lo consideramos mucha gente como un centro neurológico de información también, un punto de salida a la zona de escalada que se puede ir también andando y para mm. las rutas ciclistas igual Siempre que quedas con alguien se sale desde aquí y la verdad, aquí el servicio es bueno y esto tenía que estar abierto. Ah. Es una buena noticia que ha abierto, la verdad. Oye, y una cosa más: el tema de, de la entrevista. Sí. A ver, a ver, explícales a todo el mundo: ver, Aragón Televisión estuvo aquí por la primavera, ¿no? Vamos a ver, esto es a raíz del centro BTT de Comar Comarca de la Aranda. Sí. La idea que se hizo: eh, salió una idea de eh, balizar 20, eh, 20 rutas por la comarca, con la idea de que por todos los pueblos hubiera una ruta de paso. Uh -huh. eh, hay, en esta comarca hay dos zonas, la, el Valle de Lisuela, que es este, y el Valle de la Aranda, donde están los pueblos un poquito más grandes que Siveca, Brea, donde está la sede comarcal. Bueno, apostaron por este primero y, bueno, se puede decir, a ver, yo puede que sea de Calcena y también sea un poco imparcial, hombre, claro que pero imparcial. no, pero bueno, la, yo creo que es, realmente es de las más vistosas la Ruta 7 y por eso vinieron a grabar aquí. Oh. Y bueno, como yo soy de la zona y... ¿A va... quién van a llamar de Calcena para grabar la Gruta 7? Pues a Antonio de Calcena. Bueno, a ver, se habló con, los con la gente ciclista de la comarca. Era en tres semanas, porque esto se viene a grabar en tres semana y como tú sabes, yo con mis turnos tengo más libre entre semana que los fines de semana. Y yo estaba disponible y subí, claro, y grabamos. La, co la cosa, a ver, aquí el objetivo era, siendo realistas, esto ojalá fuera como zona cero. Pero de momento no lo es. El objetivo a corto plazo ahora mismo es mantener los senderos limpios, que es lo que te decía antes, que los senderos no se, no se cierren. Que hace falta que venga gente y que mueva aquí los senderos y que den vueltas para, para ahora, desbrozar? Ahora hay un goteo y tú vienes aquí, pero ¿qué pasa? que ya, ya se ha visto que la zona estaba un poco pisada? ¿Que había venido alguna bicicleta? Sí, lo que pasa es que el tema de senderos todavía está poco extendido. Era, era de senderos que hasta hace unos meses eh, no, no estaban vendidos, ¿no? la gente prácticamente no los conocía y ahora parece que parece que por ejemplo que hemos hecho contigo mm. es está bastante ah, muy fácil. guapo no era muy todo el rato ciclable menos un par de veces que no tenemos, hemos tenido que bajar pero y rápido y rápido que se, que se disfruta con la bicicleta vas todo el rato sendicas arriba abajo pero vamos estamos ¡oh! luchando con el tema de los alojamientos la... hombre ya tenéis albergue pues eso pero a ver ahora por ujos han abierto una casa rural también en tierra tienen algo para también va, para comer va, la fonda la eso es la lucha ya, que hay ahora. ¿eh? Ahora ¿sale? solamente hace falta paquetes turísticos. ¿eh? Bueno, los paquetes <risa> turísticos está mi mujer en ellos. Y Aquí abajo, pan. Al <risa> abrigo, abrigo del Moncayo. <risa> al final lo hacemos un poco igual que mi mujer por amor al arte, y es verdad. Ella tiene la agencia, pero al abrigo del Moncayo es como una especie de rama de la agencia y realmente lo hace por, por la pasión que tenemos por este sitio. Ya hemos visto a mí, pues ella es igual. va Estás locos, están raro. Todo el rato. No me he ca la, no la callado nada, ¿no? nada. Todo el rato diciéndome, por aquí está no sé qué, por aquí no sé cuántas, por aquí las minas, por aquí el puente, por aquí el molino. Bueno, bueno. chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Venís a, a conocer este sitio y, y venís a conocer a Antonio, ¿eh? que es más del pueblo que... <risa> <No> bueno, <risa> me gusta, me gusta mucho, la verdad. <risa> buen sitio, buen sitio, para hacer buenas rutas. Hala, hasta luego. Hasta otra. pero Antonio, ¿dónde me vas a meter? Bueno, vamos a ver otra parte tradicional del pueblo que son las bodegas cavadas en la tierra. Entonces, aquí la gente, como he dicho antes, era un lugar de esparcimiento. La gente venía aquí a velenar, a tomarse sus vinos. Madre de Dios, esto parece una mina como las que hemos visto en el otro lado. Cuida, no te caigas. Las cavaban a pico y pala. Lo que pasa es que era sin perro no sé qué Entonces, ahí tienes las tinajas. Pocas tinajas, poco vino hay aquí, eh. Bueno. Me cachis. Bueno, terminamos el vídeo. Aquí a la salud de los de Calcena. <risa> buen tomate de Calcena y buen vino. Venga, ya dale. Pues está bueno el tomate.